Fuertes caídas del 0,79% en el IBEX 35 que cierra la jornada en 9.241 puntos. La semana de depara una caída de casi dos puntos porcentuales en el selectivo español aunque el saldo mensual es positivo, ya que el IBEX ha conseguido repuntar un 0,09% en abril. Los bancos han vuelto a ser protagonista negativo de la jornada y han arrastrado al selectivo español y al resto del continente europeo. Al mercado no le han gustado los resultados de Unicaja, cuyo beneficio ha caído más de un 40% debido principalmente al impuesto extraordinario a la banca. La sesión ha estado marcada también por los datos macroeconómicos. En España, por ejemplo, se ha conocido el IPC preliminar de marzo y la inflación general ha repuntado al 4,1%, aunque la subyacente ha caído al 6,6%. Por otro lado, el PIB del primer trimestre creció un 0,5% mientras que también han publicado su PIB Alemania, que se estanca entre enero y marzo, y la eurozona, que crece a un ritmo del 0,1% este primer trimestre. Por lo demás, hoy se ha conocido la decisión de tipos del Banco de Japón que ha mantenido su política monetaria sin cambios en la primera reunión con el nuevo gobernador, Kazuo Ueda, al frente. La siguiente semana será el turno de la Reserva Federal de Estados y del Banco Central Europeo.